Bueno, ahora vamos con el análisis de la respuesta temporal eh, aproximada, ¿cierto?, de sistemas a partir de su trazado del LGL. Entonces vamos a comenzar por las definiciones de sistemas de primer orden y segundo orden, eh, que son los más fáciles de analizar eh, con este sistema. Eh, también es importante rescatar, o bueno, resaltar, eh, que cuando tenemos un sistema de mayor orden o cosas por el estilo eh, pues se podría intentar eh, visualizar como un sistema de, de primer o segundo orden dependiendo de lo que eh, podamos necesitar pero digamos esto es principalmente para los de primer y segundo orden y modificar alguna de las variables de, de pues como tal de propias del sistema vamos entonces a definir el Sistema de primer orden, un sistema de primer orden es un sistema que tiene, eh, o una planta de primer orden es un sistema que tiene una función de transferencia eh, que se caracteriza por una ganancia sobre eh, un tiempo tau por s más 1. Esto también podría verse en términos de, de hallar sus polos Como eh, pues dividimos por tau arriba y abajo Entonces es k sobre tau por s más 1 sobre tau De esta manera entonces vemos que acá hay un polo en menos 1 sobre t eh, Intentemos graficar esto en menos 1 sobre T es negativo pues porque el tiempo no puede ser eh, negativo, digámoslo así entonces el polo es negativo en menos 1 sobre Tau o bueno, Tau como, como quieran decírselo eso quiere decir que entre más cerca esté hacia el eje o bueno, hacia el origen entre más cercano es este, este punto hacia el origen qué quiere decir o sea cuándo tiende este número a cero tiende a cero cuando este tiempo es muy grande uno sobre un número muy grande da este cero entonces eso es como lo primero que hay que eh, resaltar de esto el tiempo de establecimiento de este sistema estaría en t vamos a ponerle ts como establecimiento igual a 4 tau esto también depende un poco del criterio pero este es el criterio más generalizado eh, siempre se analizan estos sistemas por medio de su respuesta al impulso que es una función impulso un udt de, t. U de t vale 0 para los tiempos menores que cero entonces este es un eje de tiempo, este pongámosle y de t igual a u de t, eh, bueno, primero el u de t, ¿cierto? Entonces u de t vale 0 para tiempos menores que 0, y cuando se hace acá 0, eh, entonces sube unitariamente y se mantiene ese valor hasta el final de los tiempos podríamos llamarle así entonces un sistema puede tener la siguiente respuesta a ese impulso por ejemplo pues, me quedo feo. por ejemplo así sería un sistema pues de primer orden pues, no me quedo muy bien el cual tiene las siguientes partes entonces por acá vemos que tiene un valor al que tiende podríamos verlo como una síntota eh, acá de este K, eso quiere decir que este sistema, así tal cual lo estamos viendo, tiende a un valor, a un impulso, entonces sería como una ganancia, eso quiere decir que, por ejemplo, si este K es igual a 2, la ganancia de ese sistema sería 2, este K de acá. Listo. Eh, lo siguiente es, por el criterio del 2%, podríamos eh, definir acá un tiempo de establecimiento. Entonces, cuando se varía un 2%, este valor de K, se obtiene el tiempo de establecimiento. Llamémoslo acá, TS. Este 2% entonces corresponde a esta, a esta fórmula de acá de cuatro Tau eh, el Tau es como tal a ver si recuerdo el 63% entonces por decir algo por acá puede estar bien el 63% ¿sí? de acá eh, a ver qué más hay por ahí mm, uh, uh, uh, uh. Que este sería el tau, listo. Entonces, aproximadamente 4 tau, 1, 2, 3, 4, digámoslo así como aproximándolo, nos da el tiempo de establecimiento con ese criterio del 2%. Hay criterios del 1% o, o dependiendo que nos da, como tal, de pronto acá 5 tau o cosas por el estilo. La idea, pues, es no confundirnos con, con esto. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Pues nada, este es el sistema más fácil de caracterizar, eh, puede corresponder a sistemas como una planta térmica, eh, en el cual nosotros pues, le damos un voltaje, digamos de, de 10 voltios, lo que sea, y el bombillo comienza a cambiar la temperatura, que es la salida como tal este JVT, de esta forma, como vemos va calentando y, ta, ta, ta, ta, ta, y va tendiendo a este a este valor digamos que el bombillo tiene una característica especial que pues comienza ya en un valor porque la temperatura ambiente ya está en 20 grados entonces él comienza como por acá a hacer este, este comportamiento pero como tal no es culpa del bombillo sino es culpa de factores externos si estuviéramos con ese mismo eh, con ese mismo bombillo con esa misma planta térmica pues podríamos utilizarlo a partir de 0 grados y eh, tener esta gráfica desde cero. Pues nada, este es el, un sistema de primer orden. Entonces vamos para un sistema de segundo orden. Un sistema de segundo orden o una planta de segundo orden va a corresponder con una ecuación que la escribe de la siguiente manera. Entonces eh, un K que sería eh, equivalente al K del sistema de primer orden como una ganancia. El omega n, que corresponde a una frecuencia natural de oscilación, al cuadrado. Acá entonces encontramos una s que va solita más 2 cita omega n eh, por s más omega n. Este creo que va también al cuadrado. sí Listo. Este sistema, entonces, como vemos, tiene acá un valor, otro valor y otro valor, eh, otro valor, perdón. Eh, y pues vamos a ver la representación de cada uno de esos sistemas eh, en la respuesta al impulso. Bueno, vamos a hacer la respuesta al impulso de, de un sistema de esos. Entonces, pues, ya saben que el impulso o el escalón unitario, pues. Necesariamente, pues no tiene que ser un, unitario, ¿sí? pero, pues, eso es lo que intentamos expresar: que, que sea un, unitario. Entonces, tiene una respuesta de este estilo. sí y así que me quedo como pedo. vamos a, a sobre a actuarlo para que me quede más más bonito este eh, gráfico también tiene un, un K vamos a dibujar ese K que era parecido al otro que vendría a ser una ganancia este K puede ser eh, mayor que 1 o menor que 1 dependiendo del sistema eh, por ejemplo eh, podríamos conectar a un motor y, y fácilmente el, eh, la eficiencia del motor es 80% entonces este K sería 0.8% por decir algo no es como tal eh, tan tan tan que es impreciso el dato que estoy dando mejor dicho eh, en este caso encontramos una frecuencia de oscilación y está amortiguado entonces acá que identificamos de pronto este parto de acá eh, que se mide desde el K y cuánto crece el primer eh, pico que se ve se llama sobre pico lo pueden representar como mp o overshoot eh, o como otra eh, o sobre pico algo así cualquiera de esas lo pueden eh, llamar entonces acá eh, o sobre pico o overshoot es exactamente lo mismo y corresponde al primer de, de la respuesta al impulso de este sistema, eso quiere decir que si medimos de pronto la, eh, la velocidad de, de un motor por ejemplo que es el sistema de, de segundo orden o bueno que se comporta aproximadamente como el sistema de segundo orden pues vamos a obtener una, una gráfica parecida a esto, entonces el sobre pico sería un sobre pico por decir algo de corriente o un sobrepico de velocidad que pueda hacer que, que, que el motor se embale o cosas por el estilo pueden ocurrir muchas cosas, entonces este sobrepico eh, hay que evitarlo, entre menor sea el sobrepico pues eh, mejor también tenemos acá un tiempo de, de establecimiento eh, el tiempo de establecimiento acá pues posee otras características pero el criterio del 2% es el mismo entonces, por decir algo, si trazamos acá una línea del 2%, diríamos que, por decir algo en este punto, el límite superior e inferior se quedó en el más o menos 2%, y ahí, en ese punto, por decir algo, si ocurrió acá, entonces tendremos un tiempo de establecimiento en ese punto. Este es el T, este es el de la salida, YT, eh, ¿Qué más podríamos decir por ahí? Eh, pues acá de pronto me falta anotar otros tiempos importantes también. Este que lo podríamos notar como TP, el tiempo de ese pico en que sucede ese pico, o el máximo de ese pico vamos a llamarlo Y max eh, y este tiempo de acá que corresponde al tr o tiempo de levantamiento entonces el tiempo de levantamiento el tiempo de pico y el tiempo de establecimiento eh, a ver este sistema tiene dos raíces vamos entonces a escribirlas s1,2 eh, que están en menos b que es este factor de acá menos 2 eh, cita omega n eh, más o menos la raíz de eh, b al cuadrado entonces acá 2 cita omega n al cuadrado menos 4 eh, por a a es 1 por c es omega n al cuadrado listo sobre 2 este 2 hace que esto se vaya acá y esto me va quedando menos cita omega n más o menos este todavía está con esta raíz podríamos ponerlo como raíz de 4 de pronto si, si nos ayuda en algo eh, acá este el cuadrado 4 cita omega n al cuadrado, cita cuadrado omega n al cuadrado eh, a ver que más por ahí menos 4 omega n cuadrado, esta raíz de 4 podría eliminar estos 4 de acá y esto me quedaría que esas raíces están en cita omega n más o menos la raíz de eh, cita cuadrado b al cuadrado sí. eh, cita omega n cuadrado menos omega n cuadrado esto pues se puede factorizar menos cita omega n eh, más o menos la raíz de acá puedo factorizar omega n al cuadrado factor de cita cuadrado menos 1 y podríamos detenernos ahí, no, podríamos sacar este allá, entonces esto quedaría como la raíz de omega n al cuadrado por la raíz de esto, y esto nos quedaría igual a menos cita omega n, más o menos, omega n raíz de eh, cita al cuadrado menos 1. Entonces, estos serían los dos eh, polos que se encuentran en ese punto. Eh, en este caso, eh, hasta ahí la respuesta está bien. Pero, entonces, ¿qué hacen? Hacen un juego matemático en el cual eh, se tiene en cuenta el valor de cita cuadrada. Eh, cita cuadrado es un número menor a menos 1, Eso quiere decir que este número de acá siempre va a dar negativo y por tanto nos queda la raíz de un número negativo. Vamos entonces a eh, intentar eh, sacar ese número negativo para que podamos hacer el siguiente juego. Entonces, acá nos quedaría menos 1, factor de 1 menos cita cuadrado. Este menos 1 podemos abrir la raíz en dos partes, ¿cierto? y esta raíz de menos 1 es j eso quiere decir que a esta expresión de acá arriba podríamos llamarlo j omega n eh, por la raíz de 1 menos zita cuadrada de tal forma que viéndolo así eh, tenemos que esta parte de acá, este sigma, mi sigma minúsculo, eh, nos representaría el factor de atenuación. Y ese factor de acá, que también lo conoce uno como omega, pero como omega solito no, no puede ser, acá hay un omega n que es la frecuencia natural, entonces acá eh, un omega sub t que corresponde a la frecuencia forzada de oscilación, no la natural del sistema sino la forzada, o también se le conoce como eh, frecuencia amortiguada. por lo que tiene acá el, el sigma. Este sigma, creo que no, no, no lo había dicho antes, es un factor de amortiguamiento. Entonces esta era la frecuencia natural del sistema y este era el factor de amortiguamiento También se conoce en vez de factor como eh, coeficiente y así, coeficiente de amortiguamiento. Puede llamarse cualquiera de esas formas. Entonces acá tenemos esta ecuación que nos eh, dice cómo se comporta eh, los, los polos del sistema. Eh, vamos entonces a mirar las expresiones de estos tiempos. Eh, el TS, el tiempo de establecimiento, es igual a 4 sobre este numerito de acá, eh, que es sigma omega n, y este tiempo, pues, nos da en, en segundos. Podríamos nosotros. Segundos. Segundos, vamos a decir. Visto. ¿Qué otra expresión podemos sacar? El tiempo de levantamiento, el TR, que este es igual, tiene una expresión toda rara, es igual a 1 sobre omega n por 1 menos cita. Cuadrado, que es esta expresión de acá, que esto es equivalente a escribir 1 sobre omega n por la arco tangente o tangente a la menos 1 de este numerito acá otra vez, omega n 1 menos sigma cuadrado sobre, eh, uy, acá estoy dudando el signo, mm, cita omega menos. Yo creo que sí. Eh, vamos a mirar. Sí, sí. Parece que está bien. A ver. Sí, porque esta igual sería es como la parte imaginaria sobre la real. y La real tiene el signo menos. Ahí sí no se puede hacer nada. Eh, y esta que correspondería a ese omega sub t. Entonces esta ecuación del tr, sabiendo que es omega sub t y sería igual a 1 sobre omega sub t, claro que en algunos casos esto lo cancelan y dejan solo así esta expresión, pero eh, acá lo dejo para que se vea un poquito, que esta ecuación puede transformarse como omega sub t sobre eh, sigma, <coughs> y no tendríamos inconvenientes, esto pues se haya haciendo demostraciones que realmente no, no quiero hacer porque esto no, no se utiliza pues como tal mucho esto también pues da en, en segundos eh, tenemos otro el otro tiempo el tiempo del pico ese es igual a um, pi sobre eh, omega d omega d es omega n raíz de 1 menos sigma cuadrado. Entonces, eh, qué pena, discúlpeme. Eh, esta es el, el tiempo pico. También podemos ver el sobrepas el sobre sí el sobrepaso, eh, el overshoot o sobrepico Todos los nombres los tienen y son válidos. El sobrepico entonces tiene la siguiente expresión. Eh, bueno, vamos a mirar como más o menos como es esto el sobrepico entonces viene en porcentaje esto quiere decir que del tiempo de acá que es como tal es acá pero vamos a llamarlo y de infinito también entonces sería el y máximo menos el y de infinito vamos a ponerle así y de infinito sobre eh, el y de infinito el de arriba menos el de abajo sobre este y máximo eh, porque es la como tal la relación entre este y esta distancia eh, por 100% ya que es un porcentaje o dejarlo así solamente como 0 entonces por 100% eh, esta expresión de acá también se puede reemplazar como en esos factores, y eso es lo que tenemos en nuestro sistema. Eh, como vamos a sobre pico igual ¿no? a ah, eh, la exponencial, entonces voy a escribirlo así: exponencial, que esto es igual a e a la algo, pero pues queda como muy, muy feo. Eh, de, eh, menos pi por cita sobre raíz de 1 menos cita cuadrada eh, ¿Qué más va por aquí? No, pues como tal nada más Todo esto por 100% Pues como anotación de que esto es un porcentaje también debemos notar de pronto acá que este que utilizamos acá era la es la parte real pues sin el signo menos es la parte real del polo eso quiere decir que nuevamente eh, creo que con el anterior ejercicio lo había hecho entonces acá este tiempo de establecimiento es igual a 4 sobre eh, la parte real del polo pero pues digamos lo menos, la parte real del polo y acá entre mayor sea la parte real menor va a ser el tiempo de establecimiento no sé si se alcanza a entender eso eso quiere decir que a medida de que yo en mi plano complejo aleje más el polo de el, del ¿qué? del origen, lo aleje más eh, va a ser más beneficioso para mi tiempo de establecimiento. entre más cerca esté acá al, al, al origen, pues vamos a tener de que este, este punto eh, o esa, ese tiempo de establecimiento va a ser muy alto. Por decir algo, 0 sobre B4 sobre 0.01, cosas así multiplicaría el tiempo como 400 segundos o pasa por el estilo en cambio si tenemos un polo en, en menos 1 entonces acá nos quedarían 4 segundos que es realmente una diferencia abismal pero pues esa es como la idea entre más lejos estemos del de origen mejor para el tiempo de establecimiento eh, el sobrepico depende mucho del cita entonces ese cita eh, viéndolo gráficamente o sea en el, en el en el plano complejo vemos que ese cita es un ángulo con respecto entonces este es que no sé dónde más rayar porque este tema es como largote voy a intentar rayarlo en otro lado para, para que sea más grande eh, de pronto por acá entonces ese cita como tal, no, no diría que es un ángulo, el ángulo como tal es zeta, pero entonces ese cita como lo decimos acá coeficiente o factor varía desde 0 hasta 1 en este, en este cuadrante, ¿sí? entonces cita igual a 0 sería este de acá y va bajando hasta eh, cita igual a 1, aunque incluso yo creería que pueda haber citas más grandes que, que, que uno. Pero pues vamos a, a mirarlo un poquito más detenidamente. Eh, hay un ángulo que me representa. De acá podríamos nosotros sacar cuál es el valor máximo de cita. Eh, que es 15θ eh, medido desde acá. ¿sí? O sea, el ángulo desde... El, el ángulo eh, desde el eje real negativo hacia arriba ¿sí? es igual a arcoseno o coseno a la menos 1 de cita eso quiere decir que cuando coseno o arcoseno de cita vale 0 entonces es 90 grados 90 grados y vamos a ver cuánto da de otro número No parece que sí, que cita de, el máximo número que puede tener es 1, digamos eh, por esta definición. Porque cita de coseno a la menos 1 de 1 da 0. Entonces comenzaría acá, cita igual a 1 hasta si igual a 0. No igual a 6, sino igual a 0. Podríamos ver mmm, de pronto en esa gráfica del tiempo o dónde más la gráfico. Acá mismo, carajos que en la respuesta en el tiempo entre mayor sea el cita digamos acá un cita de punto 1 por decir algo ¿sí? acá un cita de punto 5 un cita de menos y menos de, de mayor y mayor eh, amortiguamiento entonces a medida de que aumenta cita el amortiguamiento de, del sistema es mayor incluso al llegar a aparecerse eh, a uno de primer orden esto quiere decir que eh, de cierta manera si nosotros hacemos eh, ese cita muy grande vamos a obtener la respuesta de uno de un primer orden pero pues esa no es tampoco la, la idea entonces hay que jugar con los dos parámetros para lograr esto eh, nuevamente en el plano complejo tenemos nosotros entonces eh, ese cita es que y acá un vector, por decir algo, si nosotros encontramos un, un polo por acá, sí eh, esta distancia de acá acá va a ser creo que es omega d no, porque omega d no es esto, no, es la parte imaginaria por la parte real al cuadrado. A ver, esa distancia de ahí a ahí es la magnitud entonces sería esta parte al cuadrado más esta parte vamos a hacerlo por aquí abajo entonces eh, cita al cuadrado omega n al cuadrado más omega n al cuadrado por 1 menos cita al cuadrado al cuadrado eh, podríamos factorizar Omega n cuadrado Factor de cita cuadrado eh, Por Perdón, más 1 menos Cita cuadrado al cuadrado mm. Y esto pues Como es magnitud también tiene su raíz A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah ya, acá me faltó la raíz Entonces, acá como es la raíz Se va con esto, entonces me queda así de la siguiente manera Este sería con este Y me queda 1 por omega n cuadrado Pero como está en la raíz, solo me queda omega n Esto quiere decir que la magnitud de esto es Omega n eh, El ángulo, entonces ya habíamos dicho que era A partir de este, ¿no? Ese teta como tal, no nos interesaría de pronto que estuviera en otro lado o algo así, porque pues no sería estable, no estaría amortiguado, o... sí, no estaría amortiguado, estaría de, de otra forma, ya, ya digamos acá comenzaría a crecer, sí, porque no tiene amortiguamiento, entonces pues sería inestable, y tendría los polos en este lado. Es como tal la representación eh, que obtenemos en, en el plano complejo de, de un polo, eh, o de los polos como tal que tenga acá porque como tal esto puede darme o, o me da de pronto polos conjugados o cosas por el estilo, tocaría revisar el caso